Quiero dedicar mi vida entera porque si tú no existieras aquí en la tierra Porque eres lo que más quiero en este mundo Y si Dios permitiera amarte te amaría cada minuto y cada segundo Porque eres lo que más quiero en este mundo Y sin ti mi mundo se muere a cada segundo Entiéndeme princesa que jamás te haría daño Y quiero estar contigo para durar muchos años Y estar en la playa y caminar encima de la arena y acostarnos y mirar el cielo para ver la luna llena y cantarte canciones con mi guitarra y decirte que este hombre que está a tu lado en verdad sí te ama quiero dedicar mi vida entera porque si tú no existieras aquí en la tierra porque eres lo que más quiero en este mundo y si Dios permitiera amarte te amaría cada minuto y cada segundo En verdad te amo con todas mis fuerzas y me dan ganas de gritarte que te amo porque si tú te vas... Yo no sé qué haría si tu lado, porque eres lo que más quiero en esta vida y por lo que he luchado, por eso te pido que nunca te alejes de mi lado, porque viéndote siento que más te extraño y todavía no te has ido y siento que ya te estoy perdiendo, por eso quédate a mi lado, porque tú eres mi universo, porque tú eres mi universo.